Hola a todos y bienvenidos a esta comunicación titulada eh, Think Global Act Local, eh, un método de diálogo epistemológico para reducir la brecha entre universidad y e empresa en el ámbito del marketing. Antes que nada queríamos daros a todos muchísimas gracias por el interés y, y nada, y uh, daros la bienvenida a esta sesión. Somos tres investigadoras de Tecnocampus, que es un centro escrito a la Universidad Pompeu Fabra. En este caso somos eh, Noemí Ruiz, Alexandra Samper, soy yo, y Alexandra Masó. Así que sin, sin más, daríamos paso al marco teórico. Empezaríamos, uh, por lo tanto, con, a, a discutir un poquito este, en este aspecto el artículo. Um, el artículo... La, la brecha teórico-práctica ¿no? eh, se viene a referir a que se aborda el debate, un debate que históricamente se ha encontrado presente tanto en el ámbito del marketing como en el de ciencias empresariales en general. Pivota alrededor de la existencia de una brecha de conocimiento eh, académico impartido en las universidades y la práctica en entornos empresariales. Esto... Es importante ya que, y a la luz de eh, un creciente cuerpo de investigación dedicado a, a esta brecha, ¿no? ah, Se detecta, por lo tanto, que existe una preocupación creciente acerca del impacto económico de esta propia brecha teórico-práctica, ya que las universidades forman parte de un ecosistema de influencia en el desempeño de, de las industrias y, de la, y, por lo tanto, de las empresas, ¿no? Por otra parte, en segundo lugar, también es importante, ya que uh, especialmente en el ámbito del marketing existe una alta presencia del perfil docente académico profesional, es decir, profesorado asociado o a tiempo parcial, en las universidades españolas en este caso, con posturas epistémicas distintas a las del profesorado con un perfil más um, o íntegramente académico, como sería el profesorado permanente o a tiempo completo en las universidades españolas. ¿no? Y cuya dedicación a la enseñanza, eh, de este perfil más eh, académico-profesional o profesorado asociado, eh, cuya dedicación a la enseñanza se combina con la experiencia profesional como marketer, lo que parece ir de la mano de una limitada implicación en la academia o eh, compromiso con la organización. En tercer lugar, es importante ya que la brecha teórica, teórico práctica, porque la consecuencia final eh, es que se limita el alcance de las competencias adquiridas por los propios estudiantes. ¿no? En, eh, como resultado, esto eh, da que mm, básicamente las asignaturas en el ámbito del marketing se estructuran bajo modelos de teoría que no se acaban de ajustar a la hora de analizar las prácticas reales. Finalmente, como gap de investigación, hemos detectado este, este hueco de mercado. ¿no? Desde el ámbito académico se ha abordado eh, solucionar esta problemática, ¿no? la, la brecha teórico práctica, desde una lógica top down, ¿no? como eh, se busca más la teorización acerca del estrechamiento de la brecha o el ofrecimiento de soluciones universales, como por ejemplo la investigación colaborativa entre universidad eh, y empresa, o eh, la investigación y consultoría por contrato, la movilidad de investigadores de universidades a industrias, etc. Ahora bien, mmm, por un lado se ha detectado la ausencia del abordaje empírico de la existencia de la propia brecha teórico-práctica, y por otro, la existencia de un gap de investigación respecto a la propia naturaleza de la brecha. ¿Qué nos proponemos? O como objetivo, ¿no? Um, nos proponemos eh, comprobar la existencia de la brecha a nivel local para conseguir la articulación de una mejor relación entre la dimensión teórico-práctica en el ámbito del marketing desde una perspectiva bottom-up y, por lo tanto, la construcción de una metodología adaptada a estas circunstancias. Gracias, paso a ¿Alexandra? A continuación, vamos a introducir el modelo de investigación seguido, exponiendo las metodologías de compilación de datos y la metodología de análisis e interpretación de datos recopilados. El proceso de investigación se desarrolla dentro del marco del proyecto de innovación docente financiado por Tecnocampus, titulado Profesor Lab, focalizado en el ámbito de marketing. Dicho proyecto se lleva a cabo durante el curso académico 2019-2020, y el objetivo del proyecto es vehicular las relaciones entre el personal docente del TecnoCampus, al mismo tiempo que reflexiona sobre la gestión del conocimiento impartido en las asignaturas de marketing para eh, evitar solapamiento de contenidos, fomentar el diálogo entre los profesores y también facilitar la actualización del conocimiento del profesorado. En cuanto a fases de desarrollo, ¿cómo se diseñó y desarrolló el proyecto? Bien. El diseño metodológico fue estructurado en cuatro fases distintas. Una primera fase o fase cero se centra en la verificación de la existencia real de dicha brecha entre los conocimientos teóricos del campo del marketing impartidos en el Tecnocampus y la práctica real del marketing en el terreno profesional. Esa verificación se utilizó para acotar el campo de estudio y para facilitar la realización de las tres fases posteriores epicentros del proyecto. En la fase 1 del proyecto, o fase de apertura de la introspección dialógica, se procede a definir y decidir los ámbitos de conocimiento que se desarrollarán dentro del mismo proyecto. También en fase 1 se explora la brecha teórico-práctica a nivel sustantivo entre profesores de corte académico y marketers o profesores que también mantienen una actividad paralela dentro del sector marketing. La fase 2 se corresponde a la fase de organización conceptual dentro del proyecto, esto implica que, una vez seleccionados los ámbitos del conocimiento del marketing en los que se va a indagar, dichos ámbitos del marketing se dotan de contenido en las distintas sesiones que tienen lugar dentro de esta fase 2 y se estructura el marco teórico referente al saber que se propone para cada ámbito y para ser enseñado. La fase 3 corresponde a la fase de diseño y edición de contenidos específicos, es decir, los contenidos teóricos enmarcados y definidos en la fase 2 o la fase anterior, culminan en la creación de material didáctico o, dicho de otra manera, se traduce en material para ser utilizado en las aulas, como mapas pregunta-respuesta o mapas QR que se presentarán a posteriori. Finalmente, cabe destacar de esta imagen la figura romboide que ven de la fase 1 a fase 3. ¿Por qué mantenemos dicha forma uh, las fases 1 a 3? Um, en esencia, la figura romboide significa el proceso y topología de conocimiento que se trabaja en cada fase. Primero, con una apertura de conocimiento en la fase 1, una continuación de adquisición de conocimiento e inicio de síntesis y transformación de conocimiento en la fase 2, acotándolo a un marco teórico, y finalmente, una culminación o cierre en la fase 3 con la edición de contenidos específicos a partir de la información recabada y tratada en las dos anteriores fases. A continuación, Vamos a describir con mayor detalle las cuatro fases, empezando por la fase cero. La fase cero representa una fase de detección. A partir de ciertas evidencias detectadas en los grados de Marketing y Comunidades Digitales y ADA y Marketing de la Escuela Superior de Ciencias Sociales del Tecnocampus, se visualizó la existencia de la brecha respecto a los conocimientos teóricos y su aplicación práctica en los dos grados y en aquellos que también incorporaban alguna asignatura en torno al Marketing. De este entorno nace el proyecto de innovación docente Profesor Lab. Por consiguiente, se empieza a abordar esta problemática a través del proyecto Profesor Lab, partiendo de un cuestionamiento sistem sistemático con el planteamiento de preguntas como: ¿Qué concepciones tienen los docentes sobre la teoría y práctica del marketing? ¿Cómo se articulan dichas concepciones del marketing en sus asignaturas? ¿Existen criterios en torno a contenidos o técnicas que ya se han trabajado previamente en otras asignaturas? o se, se menciona explícitamente su utilidad en torno de aplicación o funcionalidad. Dentro del proyecto y en esta primera fase, se seleccionaron paralelamente aquellos docentes del Tecnocampus que imparten docencia de asignatura de marketing y se les insta a su participación dentro de dicho proyecto. Y finalmente, dentro de esta fase cero, se facilita a todos los docentes involucrados, 20 docentes en total, una encuesta inicial con el objetivo de determinar su percepción en torno del marketing, así como también para detectar las diferencias de percepción entre contenidos teóricos y su aplicación práctica en el ámbito del marketing. Gracias, Alexandra. A continuación explicaremos a grandes rasgos cómo se desarrollaron las fases 1, 2 y 3 de la experiencia del proyecto de innovación docente Professor Lab en el curso 19-20. En ella han participado 14 profesores, cuatro de ellos de perfil académico con contrato a tiempo completo y el resto profesionales con a, contrato a tiempo parcial, en que por lo tanto a, solo dedicaban parte de su jornada laboral a impartir clases. Una de las profesoras, Alexandra Masó, además asumió el rol de participante y coordinadora del proyecto y yo misma asumí el rol de observadora y co-coordinadora. En la primera fase se propuso la apertura del diálogo y la exploración de la brecha. Se trabajó en exponer las diferentes aproximaciones epistemológicas particulares sobre el marketing de cada participante desde un punto de vista profesional y tratando el marketing siempre como disciplina. Finalmente se logró delimitar inicialmente cinco ámbitos de conocimiento y a través de una dinámica participativa semiestructurada se seleccionaron dos de ellos que se trabajaron en las fases posteriores en equipos de cuatro personas. Así se abordó el mundo del marketing operativo y del marketing de producto y servicio. En la segunda fase se dividió en dos subfases. La primera de ellas se realizaron dos sesiones dirigidas a crear un marco conceptual de lo que es el ámbito del marketing y homogenizar contenidos. Para ello, se recopilaron todas las guías docentes relacionadas con asignaturas de marketing de todos los grados de Tecnocampus y durante la sesión se planteó como primer reto identificar los propios esquemas. Esto conllevó acordar una terminología común, justificar las clasificaciones de cada término en uno de los cinco ámbitos que se habían identificado en la primera fase o identificar como no clasificable ese concepto, por ejemplo, por falta de contexto o de saber bien, bien cuál era la intencionalidad, identificar conceptos repetidos y, en particular, empezar a repensar y dibujar el conocimiento del ámbito seleccionado. En la fase 2.2 se trabajó en dibujar un modelo epistemológico de referencia explícito para cada ámbito, pero desde el punto de vista funcional, es decir, para qué servía o cómo se aplicaba en la práctica ese concepto. Para plasmar dicho modelo, se hizo uso de la herramienta de los mapas de preguntas y respuestas, siguiendo la propuesta formulada por Ignacio Florencia en su tesis en el 2019. Esta herramienta permitió repensar el conocimiento y llevó, a la construcción de un mapa como el que se muestra en pantalla, que no pretendemos uh, entrar a evaluar, sino simplemente visualizar de qué forma este ha posibilitado la identificación en cada uno de los ámbitos de las cuestiones, los conceptos teóricos más relevantes, las herramientas o instrumentos como podría ser el design thinking, cuándo eran útiles o cuándo se podían aplicar, las posibles referencias a consultar a libros, webs, artículos, aquellos links de otras disciplinas como, por ejemplo, neurociencia, economía o aquellos datos externos que debían considerarse como ejemplo de estrategia empresarial o el marco jurídico. Finalmente, en la fase 3, se están desarrollando dos proyectos de edición de contenidos específicos según las preferencias de los participantes, ya que esta fase ah, aún está en vivo. Uno de los materiales es uh, diferentes materiales audiovisuales sobre el PESTEL con un doble objetivo, el primero que el profesorado pueda usarlo como material para explicar el PESTEL, hubiera modo de recurso adicional, por ejemplo, para recordar antes de ser aplicado y un segundo objetivo de unificar criterios de aplicación, desarrollo y evaluación de esta herramienta. El otro proyecto que se está desarrollando actualmente es una jornada abierta a todo el profesorado con el objetivo, por un lado, de compartir el mapa QR de cada uno de los ámbitos y, por otro, de dibujar el recubrimiento de las asignaturas sobre los diferentes mapas para trabajar en un futuro, en una mejor coordinación y detección de futuros uh, proyectos. A modo de conclusión, queremos resaltar que la metodología del Profesor Lab invita a contrastar la propia postura epistemológica como la del resto del profesorado, enmargiendo de forma natural el diálogo y reflexión sobre una visión más académica y una más profesionalizadora, ya que el foco de las dinámicas se basa en problematizar el saber de partida, en ese caso el marketing, que se imparte en los diferentes grados de Tecnocampus. Finalmente, los resultados más relevantes son, por un lado, las sinergias entre docentes y asignaturas, enriqueciendo el modelo docente a partir de la articulación de contenidos, criterios conjuntos, nomenclaturas compartidas, en definitiva, aspectos que contribuyen a la reducción de la brecha teórico-práctica a nivel intrauniversitario desde una perspectiva bottom-up y de alcance, evidentemente, local. Gracias por su tiempo y esperemos les haya gustado la presentación estaremos pendientes de preguntas eh, como en cualquier otra eh, exposición eh, mediante la aplicación de eh, la conferencia gracias